Lo que pasa es que venía saliendo de trabajo Iba caminando al metro y me paré en unos tacos Y pues ya pido mi orden normal y todo. En eso que. Me espero. Me pongo a ver la nada. <risa> No, <laughs> not.